...durante estas semanas. Vamos a cambiar el rumbo de las informaciones y tenemos que hablar de los hechos luctuosos que han marcado la agenda informativa. Los dos cadáveres desmembrados que han sido encontrados en un lapso no mayor de 10 días, de diferencia entre uno y otro, han conmocionado a la población tanto de La Paz como eh, del de Alto. Es por eso que hemos convocado al director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Johnny Vega, y además el comandante general de la Policía, Johnny Aguilera, que están junto a nosotros en esta mañana. Los saludamos. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por atender esta entrevista. Diego Montaño los saluda. Hola Diego, muy buenos días, estamos leamos a resolver sus preguntas usted nos hablaba de que en un plazo de 10 días se habrían generado dos fenómenos vinculados al descuartizamiento, pero también dentro de ese plazo y con una rapidez inusitada, la policía boliviana ha logrado encontrar los autores, los medios de prueba y los ha puesto a entre la justicia eh, Comandante eh, ¿Cuál ha sido la estrategia aplicada para lograr estos resultados? Que decía esta velocidad para dar con los responsables de estos hechos Bien, nosotros utilizamos lo que se llama el patrón criminal está vinculado a la motivación que genera en este tipo de circunstancias. Cuando hablamos de desmembramiento, encontramos siempre un mensaje que pretende generar el descuartizador en dos entendidos. Uno, un mensaje a quienes resultan como víctimas secundarias o autores de su dolor. Y segundo, con la intención de desmembrar la, intención de desmembrar la responsabilidad en otras personas. Estos dos elementos nos permiten generar, como decía, una perfilación que se traduce en la motivación. Cuando se produce un asesinato, una muerte, o hay una, hay una razón de carácter sentimental, económica o social. Desde el punto de vista estadístico, estos, son, estos tres elementos agrupan la mayor cantidad de autores de este tipo de circunstancias. Y es a partir de este patrón que empieza a trabajar la policía boliviana. Eh, comandante... Hoy se ha presentado, lo hemos transmitido en directo a el, el, quien sería presumiblemente el autor intelectual del de asesinato y posteriormente descuartizamiento de eh, la joven que fue encontrada en la zona de Inca Yojeta. En ambos casos, tanto en el de Anna King como en el de la joven eh, Majerlin, ha sido eh, crímenes que tienen que ver justamente con sus parejas. Sus parejas serían los autores. ¿Qué es lo que está ocurriendo, comandante? Eh, la cantidad de feminicidios en el país preocupan, la cantidad de hechos violentos hacia la mujer, pero también violentos dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, comandante? Ya sí, han dado, efectivamente, cerca de 80 feminicidios, de los cuales el 80% de los casos en suelto con elementos contundentes que acreditan la responsabilidad sobre esa autoría. Usted me está hablando, ¿qué es lo que acontece? Sucede que hay un fenómeno muy arraigado al machismo. Está provocado que de los autoridades de parejas o exparejas de estas personas que piensan equivocadamente tienen derecho sobre quien en alguna circunstancia ha tenido relación con de ser previsto, ¿no? a partir de la representación siempre cuando haya una denuncia previa que permita que la policía a través de dos grupos experimentales que están afincados a la ley de Santa Cruz de La Paz pueda acudir ante un indicio de violencia. Siempre no existe una violencia, una denuncia previa estamos en una cifra, una cifra negra que acredita la existencia de un hecho pero sin la existencia desde el punto de vista estadístico y material y esta es, este es una gran desventaja en el caso de estas dos circunstancias me refiero de los dos últimos eh, en este caso asesinato primero de feminicidio luego no había elementos anteriores que hubieran permitido tomar alguna especie de recaudo, usted me pregunta haciendo son elementos que nos llaman a la atención creo que estos elementos estos delitos que venir y en eso están trabajando la policía hace unos días se han capacitado 174 funcionarios ...especializados en la atención de delitos vinculados al combate al feminicidio... ...desde la prevención, la investigación y la persecución penal... ...que permiten generar una armonía desde el punto de vista... ...vamos a llamar de género, que tiene que tener una investigación de estas características... ...pero no solamente una visión de género, sino también una investigación periférica... ...y es que cuando se trata de este tipo de conductas de orden punitivo... ...se centra la actividad en la víctima, lo cual indudablemente genera no solamente retardo procesal, sino que una revictimización en quien ha sido ya sujeto de agresiones. Esta visión, esta nueva investigación periférica, traduce nuestro esfuerzo en personas, que son las víctimas secundarias, compañeros de trabajo, eh, compañeros de colegio, que pueden proporcionar información a la policía, con las cuales generaremos un ranking y podremos predecir la revictimización en el futuro. Creo que son actividades que todavía se pueden realizar, pues toda la sociedad es perfectible. Quiero cederle la palabra al coronel Vega, quien estadísticamente va a decirle cuántos de estos casos hemos atendido a partir de esta patrulla, que depende de él y que acude prontamente a establecer, primero, la existencia o el control de las medidas, entre comillas, cautelares o de protección, y la existencia de violencia. Sí, comandante, eh, muchas gracias. Y justamente quiero preguntarle al coronel Johnny Vega, quien es director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Paz. Un tema recurrente que ha sido bastante observado es lo que mencionaba el comandante, la revictimización de las mujeres víctimas de violencia que acuden a instancias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia a sentar la denuncia y la primera pregunta que les hacen algunos funcionarios es, ¿qué hiciste para que te peguen? Es decir, ¿se está modificando este patrón de conducta eh, dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia? Hola, un Augusto, muy buenos días. Bueno, dentro de la dirección departamental de la FELCB de La Paz, en ningún momento se en ese tipo de cuestionamientos. Nosotros tratamos de colaborar a todas las víctimas para que no sean revictimizadas. victimizadas por eso recién se ha firmado un convenio con el Ministerio de Justicia para que los cuadernos sean digitales y eh, no tengamos que volver a hacer la consulta desde el nivel de plataforma hasta los investigadores y reiterar las mismas consultas que se hacen a esta víctima. Queremos que eh, las víctimas sean protegidas en la PSV de la Dirección Departamental de la Paz una vez que llegan a la, al nivel de plataforma, se le hace un acompañamiento con el personal de investigadores, hacia el médico forense, hasta el fiscal, para que este, esta persona se sienta segura, no sea reviquinizada. ¿Nos puede hablar acerca de las estadísticas de los casos de violencia en lo que va del año, por favor, coronel, se ha incrementado o no los hechos de violencia en los últimos meses? Dentro de nuestros cuadros estadísticos que manejamos en la dirección departamental de la PLC de La Paz, hasta la fecha hemos atendido 5.357 casos, de los cuales el 83% de los casos de violencia son los de eh, violencia intrafamiliar y doméstica. Eso quiere decir que son los de violencia y las agresiones. A comparación del 2020, que era un total de 4.000 crecimos casos a esta misma fecha. Eh, comandante, hay un tema eh, bastante también preocupante, que bien, si bien no es competencia de la policía, pero es recurrente y que el ministro de Gobierno también hoy lo ha mencionado. En el caso de eh, hoy, el imputado o el sospechoso presentado hoy, él ya tenía antecedentes. En este caso sería un reincidente porque le habría quitado la vida a un menor de 5 años, cuando él tenía 15, esto en el año 2014, si mal no recuerdo. Eh, ¿Qué está pasando? Es decir, estas personas entran, cometen un delito, entran al sistema penitenciario, después son liberados por la justicia sin previo análisis psicológico para ver si está apto o no para eh, reinsertarse en la sociedad? Quiero hacer una actualización porque cuando hablamos de reincidencia o de delincuencia habitual, encontramos que fundamentalmente los delitos de oportunidad, me refiero a los delitos que se generan por robos o atracos, son quienes más ingresan a los centros penitenciarios y quienes más salen. Y salen efectivamente producto de, una, de un nivel de transacción eh, con las víctimas, con quienes llegan a acordar la posibilidad de desistir o de pagar o por lo contrario, producto de la retardación de justicia que se genera fundamentalmente eh, por la alta rotación del personal en todas las esferas, segundo el, por, alta, por la alta carencia de, de las luces, no se llegan a ejecutar las sentencias, cuando no se llegan a ejecutar las sentencias, la, la ley prevé una duración máxima del proceso y una duración máxima de las detenciones públicas, que como usted sabe son una medida excepcional la detención cautelar ...no es la norma, es la excepción... A lo, tenemos que, ...a lo que tenemos que apuntar... ...es a tener un proceso breve... ...que permita... ...una sentencia y que esa sentencia sea cumplida... ...usted me ha dicho... Eh, ...que el secretario de del gobierno... ...adecuadamente ha hecho una observación... A, ...a un sujeto... ...que habiendo sido condenado... ...habría... condena y ...sucede es que este... ...tenía eh, apenas años cuando cometió este primer delito... ...y con, como usted sabe... Eh, su, se supone la minoridad y la minoridad es una falta de conciencia acerca de los actos y de la responsabilidad de ellos, lo que se traduce en una disminución de la pena. Es más, cuando una persona menor de edad comete una, un delito, ni siquiera se llama delito, se llama una infracción a la ley penal. Menores infractores, preveyendo, insisto, que tienen la posibilidad eh, de, de corregirse en el futuro. Es extremo, claro, pero eso es lo que persigue la norma. La dogma, el dogma... Eh, pretende ser, hacernos comprender que una persona, un ser humano, es siempre perfectible. Y así es, un ser humano puede definir las tendencias que maneja el derecho penal desde el punto de vista retributivo, es decir, cuando una persona comete una, una acción, merece una sanción, ese es, la, ese es el sistema anglosajón. En el caso nuestro, cuando una persona comete una infracción al derecho penal, lo que merece es una rehabilitación. Son tendencias distintas desde el punto de vista dogmático que adopta cada derecho. Eh, comandante, nuestro país está a rumbo, en palabras del ministro de Justicia, está a rumbo a una reforma judicial. Estos temas que ustedes como institución y que usted como cabeza de la institución han mencionado que se convierten en un problema para, eh, incluso hasta dogmático, como bien mencionaba, van a ser presentados ante el Ministerio de Justicia para que puedan... ...tomarse en cuenta en la tan ansiada reforma judicial en este país? El Ministerio de Justicia adecuadamente ha propiciado una serie de cumbres... ...que han permitido detectar cuáles serían las causas precisamente... ...de esta declaración de justicia, guión, impunidad. Entonces, lo que va a hacer la policía es afesarse a esas nuevas tendencias... ...y desde luego aplicarlas. Estamos muy conscientes de la labor que está realizando el Ministerio de Justicia... ...y todo, obviamente también el Ministerio de Gobierno con miras primero a minorar la existencia de hechos penales y como consecuencia de ese aminoramiento eh, trabajar en un sistema que permita un adecuado procesamiento. Ahora bien, cuando hablamos del aminoramiento de los delitos, ese es precisamente el futuro en el que sí se puede trabajar. Hay dos tipos de prevenciones: la prevención situacional y la prevención social, que hacen que la comunidad pueda combatir el delito antes de que se dé. La prevención situacional tiene como base la comunicación. La policía adopta como política este tipo de circunstancia pues una persona informada es una víctima menos. Hacer o sea, que el delito sea más difícil de cometer es indudablemente prevenirlo. Comandante, quiero agradecerle por este tiempo junto a nosotros, de igual manera al director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Paz, el coronel Johnny Vega, y el comandante general de la Policía, el coronel Johnny Aguilera, por atendernos luego de la conferencia de prensa. Les agradecemos esta predisposición. Para con nuestro medio. Buenos días, un gusto, hasta la próxima. Muchas gracias, estuvieron junto a nosotros eh, ambas autoridades importantes del comando de la policía, el comandante general, el coronel Johnny Aguilera, y también el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Paz, el coronel Johnny Vega, hablando acerca de... A partir de estos dos casos que conmocionaron a La Paz y El Alto, que ya tienen a los responsables identificados después de las investigaciones policiales, ¿qué viene después? ¿Cómo vamos a evitar la revictimización de las mujeres que son víctimas de violencia en el país? En eso se está trabajando en palabras de nuestros invitados que hace un momento estuvieron junto a nosotros. 7 de la mañana, 49 minutos, permítanos hacer una pausa, al volver tendremos más.